Si se escucha bien? Buenas tardes, amigos y amigas de La Hora de Urlingham. Este, estamos la segunda temporada con Pablo Ambrosetti, La Historia Necesaria. Este, esta es la sexta eh, entrega. ¿Cómo andas, Pablo? Bien, bien. Ya definitivamente otoñales, ¿no? Ya sí, estamos pero medio loco el tiempo. Un otoño extraño, como los tiempos que nos tocan vivir. Yo hoy me levanté temprano en la mañana, fui a Morón, ahí a, a Osecaca, a hacer uno, unos trámites médicos y demás, todo bien, pero hacía frío. Sí. Y cuando termino de, de, de, de ver al, al médico, al cardiólogo, charlar, empecé a como a la cebolla. Sí, sí, Sacar ropa. Todo es lo mismo. Sí, sí. Así que, este, bueno, ¿por dónde vamos a ir este, bueno, transitando eh, en este día de hoy? Como para el, el cambio de estación, eh, <risa> que, que no solo implique un cambio en el, en el, en el vestuario, sino también un cambio en la, en la forma de ver y de analizar los procesos históricos, que no son más ni menos que procesos actuales. La última vez que nos estábamos viendo, nos encontramos en ciernes del de debate parlamentario por el acuerdo por el fondo. En eso sí. personalmente no me voy a meter porque ya hay gente mucho más capaz que uno que la, lo ha analizado de diversas maneras y sumar una opinión más de alguien que no es un especialista en el tema, me parece que es un aporte a la confusión general más que a, más, más que a ayudar a dilucidar el meollo del problema. Pero en historia no es que uno sea un especialista, pero es algo a lo que se dedica y que se ha dedicado, sí nos pareció interesante eh, hacer un raconto, por supuesto breve y esbozado, si se quiere, de eh, cómo llegamos a esta discusión actual y que es el tema de una recopilación histórica del origen y los vaivenes que ha tenido la deuda externa en nuestro país. O sea, nuestro país es... Todos nosotros, desde que nacemos, sabemos que nacimos en un país deudor. Claro. Ahora, eso no es una fatalidad divina, no es una imposición de la naturaleza, claro. no es consecuencia del azar, no es ni viento de frente ni viento de cola. Es la consecuencia de desarrollos de políticas sostenidas a lo largo del tiempo. Políticas en las cuales... Ha estado a veces presente la decisión de las mayorías populares y en la mayoría de los casos no no por eso llegamos a la situación actual entendiendo también que el problema del endeudamiento externo no es un problema que aqueje a la argentina excepcionalmente es un problema global algún día podremos hablar de las deudas de los países, vamos, entre enormes comillas, ricos o centrales, pero hoy nos dedicaremos a lo nuestro, ¿no? A, a nuestro pago chico, en la Argentina. Está bueno, te interrumpo y ya arrancas, está, está bueno eso, porque te ayuda a entender lo que está la situación en la que estamos, sin hablar, eh, como dijo él, porque estamos en un momento de discusión y de debate, este, pero sin tocar eso. Más o menos empezás a darte cuenta, como, como dijo uno, dice la expresión: si fuera como una linterna, empezás a iluminar el pasado claro. y decís, che, se parece bastante, se al, parece bastante. al presente. Y eh, esperemos que en el futuro, las próximas generaciones no se encuentren en, e en esta misma situación. Claro. Ahora me callo la boca. Eh, a ver, eh, nuestro país, digamos, esto no es ninguna novedad, no estamos expoliando nada tiene vida independiente, por lo menos en términos formales, digamos, desde el 9 de julio de 1886. O sea, de, desde 1886. Ay, 1816, perdón. Este, desde el 9 de julio del 16. O sea, eh, un poco más de eh, dos siglos. Ahora bien, a poco de andar, esto también ya lo sabemos, para los años 20, esa unidad nacional que siempre fue frágil y siempre pendía de un hilo, en realidad... Eh, se resquebrajó porque ¿qué terminó ocurriendo? Las provincias del interior, del interior mediterráneo y la ciudad próspera, dueña de su puerto y de su aduana, Buenos Aires, se autonomizan las unas de las otras. Y ahí ocurre eh, el arribo al poder porteño, pero en, en, en el hecho fáctico a escala nacional, de un personaje eh, bastante conocido, por lo menos de nombre, que fue Bernardino Rivadavia, que fue el primer presi presidente autopercibido. Eh, no lo votó nadie, no había ningún mecanismo de selección de una autoridad nacional, pode podemos llegar a decir que inclusive no había nación organizada y tenemos un personaje que se autopercibe presidente. ¿Por qué se autopercibe a presidente? Porque le confiere la provincia de Buenos Aires el manejo de las relaciones exteriores de el resto de las provincias, por una razón obvia. La mayoría de las otras provincias no tienen puerto, son provincias mediterráneas. Por lo tanto, la provincia dueño del puerto y la aduana, hegemonizaba para sí misma el control de las relaciones diplomáticas. Y así, Bernardino Rivadavia se autopercibe presidente. No fue Guaidó el primero, tenemos un antecedente local. Bueno, este buen hombre, Bernardino Rivadavia, que antes de ser un cuaderno fue un tipo, ¿qué es lo primero que hace? O una de las primeras los chistes que... los hacía yo. Está de bien, pero, ¿Qué es una de las primeras cosas que hace? Contrae una deuda externa. El, que aparte que en vez de ponerle deuda y demás, en la, en la, en la escuela, en el libro de historia, fueron muy vivos guachos, dirían, pues le pusieron en empréstito, empréstito, que suena como más porque abarrocado la ¿eh? palabra empréstito es y si no no. No, no, no suena a préstamo, no suena a, a te metí en una deuda, en préstamo No, pero aparte el término préstamo. bien, Sí, pero ¿no? aparte Delicada, el, el término sí. préstamo es, mm. es una palabra que remite a la solidaridad entre pares. A ver, si yo, yo te tengo que prestar la bordeadora para que cortes el pasto de tu jardín, te presto la bordeadora, la usás y ¿qué me devuelves? Una bordeadora. ¿Entera? En sí, entera, <risa> pero la pero no me devolvés una bordeadora y media. Claro. Cuando yo te presto algo y espero a través de eso obtener una ganancia, no te estoy haciendo un acto solidario, estoy haciendo un negocio. Claro. ¿Verdad? Bueno. O una contraprestación de O una de contraprestación servicios, de servicios. Lo cierto es que con el argumento, al menos declamativo, de que el, el, el presidente autopercibido iba a construir un puerto moderno en la ciudad de Buenos Aires, mejorar la estructura edilicia de la aduana, dotar de una red de eh, agua corriente a toda a todo el centro porteño y crear 40 ciudades y 40 fuertes en el sur de la provincia de Buenos Aires para, para impedir la expansión, el avance de, la, de, de, de los malones eh, originarios, se contrae con un banco privado, adivinemos de qué país. Inglaterra. Muy bien, nos ganamos la licuadora, muy bien. Bien, eh, la fa una famosa casa británica, un banco, que todavía existe, la Baring Brothers, los hermanos Baring, contrae un empréstito o un préstamo por, lo anoté porque son muchos números juntos, 2.800.000 libras esterlinas. Hoy suena nada, para esa época... No, pero era, era, muy, era una fortuna. Si, sí. iba, si iban a hacer todo eso, es porque era un montón de dinero. Pero millones mil esterlinas. En la época esa. ¿1.082? Sí, sí. Un sueldo, de repente estabas hablando que le iban a tirar y el tipo, yo gano cuatro chelines. Sí, sí. Cuatro eso? chelines sí, sí. que son menos que una libra. Que Por calibra. eso. Vos estás hablando, no, no me había acordado de sí, eso. Fortuna. Como primer dato es que la empresa Baring Brothers eh, accede a ese préstamo, pero por 2.800.000 libras, pero lo que manda a Buenos Aires son menos de 2 millones. ¿Por qué? Porque en el medio hubo agentes de bolsa, agentes financieros, funcionarios de la Cancillería Británica y funcionarios del gobierno nacional, entre comillas, que cobraban su comisión como agentes articuladores entre las dos partes. Cuando uno vende una casa hay un señor en el medio que la autoriza, es un escribano. Eso sigue, para que ustedes sepan... Eso sigue pasando hoy. No sé si en esta situación sigue igual, pero en el pasado, para no meterme en lío y que no me mm. con un, un revólver, pero en, el, en la época de la dictadura, nosotros tenemos eh, un personaje acá en Urlinga que es vecino, que ha estado de los dos lados del mostrador. Uh -huh. Y eh, dicen las malas lenguas que esa gente cobra comisiones, claro. o sea, de, de vuelta, el pasado nos muestra algunas marcas, algunas huellas, como si fuéramos esas películas de, de, poli de la policía científica que dice, vamos a buscar los rastros del crimen. Sí, sí. Lo, lo cierto es que ese dinero que llega, descontada las comisiones, obviamente no alcanzaba para realizar toda la magnitud de los este, de los actos de gobierno que al mismo tiempo, como cualquier acto de gobierno, están supeditados por los tiempos políticos, burocráticos e institucionales. Lo cierto es que la Casa Matriz, el prestamista, la Baring Brothers, que era quien podía poner las condiciones, puesto que eran ellos los que contaban con el capital que iban a, a prestar para financiar estas obras, exigen al gobierno de Rivadavia un plan de pagos absolutamente incumplible. incumplible de tan incumplible, fue incumplido muy rápidamente este, por el gobierno de Rivadavia, de hecho al año siguiente del, de tomar el préstamo, el gobierno de Rivadavia cae en lo que sería un default, como llamaríamos hoy, porque incumple un pago, por lo tanto comienza a espiralizarse esa, esa deuda y esos intereses acumulados de la deuda que el Estado Nacional termina de pagar, recuerden, Contrajimos la deuda en 1822. El Estado Nacional culmina de pagarlo en 1903. Casi 100 años. Sí. ¿Y saben palo? cuánto pagamos por esas 2.800.000 libras que nos dieron en un inicio? 23 millones de libras. Me quedé corto. Yo dije 15. Es una barbaridad. 20. No, claro. Ocho pues... veces más. Y tengo una pregunta. ¿Y las? ¿Hicieron las obras? ¿Qué indica la lógica histórica? La lógica histórica es que no hicieron. <risa> que, obras. Obviamente, no se hicieron. A ver, lo que marca también un hecho que, dicho con cautela, que, a ver, la financiación externa por parte de los organismos de crédito internacionales o de la banca privada mm. suelen ser operaciones que, en el mejor de los casos, están floja de papeles. Mm. Este... Por lo tanto, ese antecedente histórico eh, marca lo que va a venir, ¿no es cierto? Es decir, que por la medida, por la decisión de un, pre de un presidente autopercibido de un país que en la formalidad todavía no existe y que existía nominalmente por el poder central de la provincia de Buenos Aires, se crea una deuda externa que arranca en 1823 y va a terminar de saldarse en 1903. Lo cierto es que entre el 22 y el... En 1903 sigue habiendo presidentes, es decir, los presidentes que le suceden a Rivadavia, ya con el país conformado, también siguen obviamente tomando deuda. El caso más conocido, del cual nosotros hablamos, fue el de Bartolomé Mitre, que contrae deuda, obviamente con la bolsa y con los bancos británicos, para el desarrollo de los ferrocarriles, y que como lo hablamos acá, ¿con qué le paga? Asegurándole una ganancia mínima presunta a los ferrocarriles, que en el caso de no cumplirlo, ¿quién los, eh, cubría esa diferencia? El Estado. el Estado. Lo que hacía que todos los años el, los balances de los ferrocarriles sean deficitarios y que el Estado todos los años tuviera que liquidar esa diferencia entre lo que querían ganar y lo que habían ganado. Con este agravante, que si las empresas son británicas, no quieren que vos le liquides esa ganancia diferencial en pesos la van a querer en dos patrones de intercambio global. La moneda de circulación global, que era la libra en ese momento, uh -huh. o qué, no, o el oro. Claro. Lo que a su vez llega a que las reservas del Banco Central, ya desde el gobierno de Mitre, comiencen a bajar. ¿Que ¿Cómo se soluciona eso? Pidiendo más deuda. Adquiriendo más deuda. A los mismos países acreedores. El resultado es que a las 2.800.000 libras contraídas por Rivadavia, Mitre le suma 5 millones más. De deuda externa O sea, arrancamos con dos 800 Que terminan siendo 20 y pico. 23. 23 De la 23 le, le tenemos que agregar cinco más y ya estamos en 30 millones De libros de, libros de la época De la época que la Argentina era un país que a, Claro, que aparte El gobierno de Mitre, de Mitre la gastó Íntima, prácticamente En su totalidad, esa deuda contraída Con los británicos Para el equipamiento del ejército argentino En la guerra fratricida contra el Paraguay es decir, uno podría decir que en el caso de Rivadavia, por lo menos la justificación de la deuda era noble. Dotarlo no de lo hizo. No lo hizo, ese es otro detalle. Dijo, voy a hacer infraestructura. Y este y el otro fue, se zarpó y dijo, no, vamos a comprar armas. A comprar armas para masacrar al hermano pueblo paraguayo, claro. ¿no? Con la venia protectora y el financiamiento de los británicos, Aparte, ¿no? como les gusta decir, dicen, ¿no?, que cuando se resuelve la guerra civil en Estados Unidos y si el sur pierde, este, Inglaterra eh, estaba muy preocupada, porque dijo, ¿y, ¿y ahora dónde voy a plantar algodón? Y muchos dicen que ellos fueron los que le pusieron el ojo al Paraguay. Algún día hablaremos con, del este, tema de la guerra. Sobre ese tema, sí, de sí. que había un enlace sí, sí. Eh, de, entre la, la, la guerra de la triple alianza y este, el fin de la guerra civil norteamericana. El, el fin de la guerra civil norteamericana y el fin de la esclavitud y el, y, y el desastre, porque Estados Unidos, perdón, las colonias quedaron destrozadas. Claro. Así que nadie podía pensar en producir, uh -huh. pero... Eso es, eso es lo que se comenta, sí, que sí. los ingleses dijeron, allá abajo hay una cosa que se llama Paraguay que dicen que está bárbaro para sí, el algodón. Sí. Bueno, lo cierto es que a Mitre le sucede otro gran personaje histórico, Domingo Faustino Sarmiento, que fue quien terminó la guerra con el Paraguay, en el sentido que ya todos sabemos que la terminó, ah. y aparte se dedicó especialmente, inició la campaña contra el des, eh, eh, la campaña del desierto. Eh, sobre todo hacia el sur de la provincia de Buenos Aires Y hacia las poblaciones ranqueles de lo que hoy es San Juan, San Luis y Córdoba Para eso también se aprovisionó de financiamiento externo, también británico Y ya de los primeros bancos norteamericanos Sarmiento Él al, vivió mucho tiempo en Estados Unidos Y aparte Unidos. un gran admirador del modelo norteamericano claro. Por lo tanto agregó en términos comparativos 9 millones de libras esterlinas más a la ya cada vez más voluminosa deuda externa. A la vez, esto se da en un contexto global de una lenta pero continua, lenta pero continua, asfixia de lo que hoy llamaríamos fiscal del Estado Nacional. ¿Por qué? Porque el Estado Nacional, recientemente conformado, tenía que construir escuelas, pagarle la ganancia que pedían los ferrocarriles, ¿no es cierto?, Tener un ejército nacional en guerra, derrotar a las poblaciones originarias y a las sublevaciones montoneras de los federales del, del interior, crear la burocracia administrativa del Estado, Todo, realizar censos, pavadas como la que estamos contando, Todas, caminos. Todas esas cuestiones, además de un gasto de logística y una un, un costo operativo muy alto por la extensión enorme de nuestro país y por la poca población, es un gasto material, eso cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta dinero, cuesta infraestructura. Y Por... recordamos bancarle la ganancia a, a los, los ferrocarriles. ¿No es cierto, que eso siempre... Eh, es decir, que cada vez más parte del erario público se destinaba al pago de la deuda. Quien lo describe con una honestidad brutal, hija de la impunidad de clase que tienen las oligarquías latinoamericanas, fue el presidente que le sucede a Sarmiento, Nicolás Avellaneda. Nicolás Avellaneda, que pasa la historia como un modernizador, que intentó crear las primeras colonias agrícolas suizas en Santa Fe, Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires, fue también un eh, el articulador del primer plan de ajuste estructural de la Argentina. De hecho, cuando asume como presidente de la República, en el Congreso pronuncia un largo discurso, que cuando habla del tema de la deuda, dice textualmente, textualmente, el Estado argentino honrará las deudas contraídas, aunque sea sobre el hambre y la sed del pueblo argentino. Momento en la cual una salva de enormes aplausos y ovaciones le interrumpió el discurso presidencial de los diputados y senadores presentes. Y claro, ellos estaban aliviados porque dijeron no, no la vamos a pagar claro. nosotros, ahí, nos afamos. Ahí está. Dato interesante sobre que en algún momento eh, eh, seguiremos. Ese proceso donde de, lo, de, de los gastos fiscales que tiene el Estado, es decir, la cantidad de dinero que el Estado debe gastar para el mantenimiento del aparato estatal, lleva indefectiblemente a lo que se llama hoy en términos técnicos déficit fiscal. Vamos, porque digo, los economistas, inclusive algunos compañeros eh, cercanos ideológicamente a uno, a veces eh, no colaboran en la accesibilización del, del conocimiento económico. El término déficit fiscal suena sumamente complejo. En realidad no es algo tan complejo. El sostenimiento del Estado cuesta dinero. Yo soy maestro. De, de dos escuelas públicas. Yo le cuesto dinero al Estado. ¿Se entiende? Soy un costo mensual. Lo mismo que es un en policía, el, un enfermero. Está bien. En el concepto neoliberal, el, Claro, o sea, digo, mí vos sos una inversión. No, está bien, pero digo, el Estado todos los meses tiene que pagar mensuales. Sí, sí, sí, obvio. Para mantener la casa. Necesita cash, tiene... ingresos Boa. para eso. Ahí va. ¿Qué es el déficit fiscal? La cantidad de dinero que el Estado recauda, que hay una sola manera: impuestos. Impuestos. Y comparado con la cantidad de dinero que el Estado gasta en lo que sea, en construir una calle, una represa o pagarle a un maestro. Cuando lo que te ingresa es menos de lo que gastás, menos de lo que necesitas gastar todos los meses, tenés lo que se llama déficit fiscal. En general, frente a eso, ¿qué suelen hacer los Estados? Emiten dinero, cosa que lo pueden hacer... Lo hacen todos los países todos del mundo. Todos los países del mundo emiten, emiten bonos de deuda. Y no pasa nada. Este, título, eh, le llaman títulos eh, de deuda. Por eso. O emiten dinero directamente y sí, tampoco sí. pasa nada. Se contrae deuda para pagar estos costos fijos o se ajusta. Claro. Bueno, eh, el gobierno de Nicolás Avellaneda, haciendo un culto del equilibrio fiscal, descargó el primer ajuste estructural, estamos hablando de final, o sea, último cuarto del siglo XIX, ¿no es cierto? A ver, al mismo tiempo, eso se da en un momento, como vos muy bien planteaste, donde la economía totalmente globalizada de la primera etapa capitalista estaba entrando en un estado de crisis eh, larvada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Inglaterra, el gran comprador de materias primas, tenía cada vez... Más países periféricos que producían las mismas materias primas. Explíquemelo bien sencillo. Canadá producía cereales, Argentina producía cereales. Estados Unidos producía algodón y e India producía algodón. En la Patagonia Argentina iba a producir lana, Pakistán, el norte de la India, Australia y Nueva Zelanda producían lana. Cuando las fábricas inglesas están saturadas o bajan su nivel de producción, Compran menos lana. ¿Qué pasa con el precio internacional de las materias primas? Baja. Baja. Por lo tanto, Argentina, país que se había fundado a sí mismo sobre la ilusión de ser el granero del mundo, produce algo que en el mundo empieza a bajar de precio. ¿Cuál es la solución del gobierno de Nicolás Avellaneda? Produzcamos más. Es decir, produzcamos más de algo cuyo precio está bajando en el mundo. Eso fue la conquista del desierto. Un genocidio planificado por los, contra los pueblos originarios de la Patagonia para suplantarlo por ovejas, ¿verdad? Porque siempre nos acordamos de Roca, que fue el autor material del genocidio. Siempre nos acordamos de la sociedad rural, que fue el accionista monetario y el inversor de ese genocidio. Pero el presidente de la República que avaló ese genocidio fue Nicolás Avellaneda. Incluso puedo decir algo molesto. ¿Sí? Es que es El que comienza a correr... La, la, la frontera agro agropecuaria en la provincia de Buenos Aires fue... Rosas. Fue Rosas. Rosas de Anchorena, nunca hay que olvidarse. rosada de Anchorena. Él fue el primero sí, sí. que corrió... La Hasta el río Salado, porque ¿qué quería llegar? A la sal para los saladeros. Y porque ya en ese momento ya Europa empezaba a requerir Totalmente. de los frutos de las, de las pampas. Sí, sí. Entonces, quizás en ese, en, en, en, en eso uno, uno vea también cosas del presente sobre la situación de los mapuches, cortito, uh -huh. y a veces parece como la indecisión de algunos movimientos políticos aso asociados a, a Rosas, y vos decís, quizás esté ahí, es decir, ¿por qué no salen a, a defender? Porque de repente estás defendiendo... Como si fuera una unanimidad, sí, sí. la persona de Rosa. Que a, inventario momento, completo, no. a inventario completo, ¿no? inventario completo. Y no. claro que él tuvo, no es el momento de hablar de él, él tuvo cosas muy importantes sí, para defender sí. la nación, pero cuando eh, hablaban de lo suyo, que era la tierra, sí, sí. que era un hacendado y demás, él fue el primero que corrió la frontera. Sigamos. Soy de la idea que a los dirigentes, mm. Mm. por más importantes que sean, uno los tiene que mirar con los dos ojos. Sí. Y verlos en su, dimen en su compleja, frágil y contradictoria dimensión política y humana. Y yo le tiro otra que es más fácil, es decir, eh, ¿usted ve una naranja? ¿Usted conoce a alguien que se coma la cáscara? de naranja no no es no. la parte amarga claro. la naranja todas las personas tenemos una parte dulce y una parte amarga esa que y los entonces vos decís rosas tiene un montón de cosas dulces y tiene su parte amarga en el caso de sarmiento y demitri para mí sería inverso claro. serían un seres totalmente cascarizados claro. totalmente amargos claro pero bueno sigamos bueno el resultado de esa compleja reordenamiento económico mundial deriva en una crisis global finales del siglo XIX, que impactó en nuestro país en 1890, no solo en nuestro país, pero en los países de la región en 1890, la primer gran crisis capitalista que nos golpea como república, este justamente porque, porque el Estado, como dedicaba el gobierno del que era presidente entonces, Juárez Elman entre comillas, y como chusmerío histórico, el yerno de Roca, este, el yerno de Roca, o sea, Roca le regaló al marido de la nena eh, la presidencia de la República. Era ¿no? un club de amigos eso. Bueno. El... A ellos les iba bárbaro, porque era como te dice hoy en día el maestro Tavares, dice si vos querés... No, el vestuario tienes un club de amigos. Claro. Y ellos dijeron para gobernar, tenemos que ser un club de amigos, pero olvídate. Entonces, ¿qué hace el gobierno de Juárez Selman? Como la prioridad era pagar los compromisos con los bancos británicos, era destinar los fondos reales es decir, los pesos fuertes, se les llama peso fuerte porque, porque tenían respaldo en oro en el Banco Central, a comprar libras para pagar la deuda o a pagar directamente parte de esa deuda en oro de reserva del Banco Central y emitir dinero sin respaldo, pero sin ningún respaldo, prácticamente bonos para el mercado doméstico. El resultado cuál fue una inflación espiralizada, la primera hiperinflación de nuestra historia, Caída del salario real y luego caída del gobierno de Juárez salmán Ese proceso, ese ciclo... De... Ahí empezaría también la cuestión de la deuda interna. Bueno. Porque ahí, ahí, ahí empezás a dejar colgado gente bueno, en pesos argentinos. Nunca hay deuda externa sin deuda interna. Mm. Claro. Y como algo sugeriste al comienzo, eh, mucho más interesante que discutir el si una deuda es justa o injusta, porque las deudas son objetivas, están ahí, la discusión de fondo es bueno, ¿quién y cómo la paga? Claro. ¿Y quién la contrajo? ¿Quién la contrajo y por eso quién la tiene quién? que pagar? No, y, y después un detalle técnico, un minuto, un detalle técnico. Ustedes observarán que hacen observaciones sobre nuestra conducta, sí, somos, eh, que somos deudores este, medios así eh, permanentes, eso es cierto. Lo que es raro es que de repente vengan países como Estados Unidos o que vengan este, opinólogos eh, de economía ingleses a hablarte sobre cosas técnicas y que no podés hacer esto y que no caigas en el eh, en, en, en, como llaman déficit fiscal y vos le decís, pero escúchame, vos le prestas plata a cualquiera. Vos que me venís a hablar de cómo la economía... ¿Cómo es el asunto? Yo, ahí solo la estafa, porque vos y si vos sabés que yo no te la voy a devolver, pero vivo en una casa grande, linda y hermosa, que tiene petróleo, que tiene un montón de cosas, huele estafa. Como diciendo, no creo que vos seas el más indicado para decirme qué tengo que hacer yo claro. con mi economía, cuando vos sos el que rompe todo. Las reglas económicas. Y además que no tenés ningún tipo de problema, si ¿le seguís prestando? Lo, eh, a tal punto es así que cómo sale. De la crisis de 1890, el nuevo gobierno de Carlos Peregrini. Y vamos, vio los nombres, ¿no? Sí. Que el batting no es que dice, en tal momento asume, sino van apareciendo los claro. nombres. el gobierno de Carlos Peregrini, ¿qué hace? Obviamente recurre nuevamente a los bancos británicos para reforzar la deuda. Lo cierto es que para cuando se produce la crisis del 30, crisis global del 30, o sea, 30 años después, 40 años después de la primera gran crisis, ya hemos hablado de la crisis del 30, sí. bueno... Para cuando Argentina entra en, en la, en la guerra de la, la que vivió acá bueno, en América Latina, eso... Argentina ya debía en libras esterlinas 121 millones. Habíamos comenzado un siglo antes con 2 millones y medio. Y ahora debíamos 121 millones de libras esterlinas en medio de un mundo que se caía a pedazos. En medio de una Inglaterra que se caía a pedazos también, en medio de un Estados Unidos que se caía a pedazos. Y ahí se crean las condiciones objetivas con el lento, lento repunte británico e inglés y alemán de, de maneras distintas, ¿no? Este, con medidas contracíclicas. Emisión monetaria, déficit fiscal si es necesario, subsidio al desempleo, incentivo al consumo, mega inversiones en obra pública... Todo lo que hoy los economistas nos dicen que no hay que hacer lo hacían, ellos. lo hacían ellos para salir de la crisis más estructural de la historia Creó las condiciones para que Argentina en medio de esa crisis Fuera lentamente mejorando Por lo menos en niveles macroeconómicos ¿Por qué? Porque Argentina en tanto productor de productos alimenticios De buena calidad y a precios, y a precios comparativos baratos Puesto que Argentina vendía en pesos a un mercado que compraba en libras Argentina comienza a venderle al mercado europeo y comienza lentamente a desacelerar su, su, deuda, su, perdón, su ritmo de endeudamiento, situación que se recontra mejora, lamentablemente, a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde una Europa totalmente vol volcada al conflicto bélico necesitaba una provisión constante de materias primas y aparte pues estaba destrozada, estaba claro. todo reventado claro. y hubo dos países, Estados Unidos y Argentina, que aprovecharon la coyuntura este, para, este, vender materia para vender prima. materias primas de allí que cuando llega el gobierno peronista en 1946 a la Argentina cierto es que el Banco Central tenía reservas fuertes cierto es que Inglaterra tenía papeles de deuda que decía que Argentina le debía, pero Argentina también tenía... Deuda, tenía eh, era creedora. Era acreedora de los británicos. Era creedora porque les había vendido cosas que no le no estaban pagando. Y eso le permite al Estado Nacional, a, digamos, cancelar parte de esa deuda con la expropiación de los ferrocarriles, por ejemplo. Recurso... Hiperestratégico, ¿no es cierto? Hiperestratégico para cualquier desarrollo nacional. Lo que pasa es que como les dolió eso, eh, porque Perón, la verdad que tuvo eh, es, es otro capítulo. Sí, sí. Un día habría que hablar de Perón y la deuda, sí, ¿no? Sí, sí. Este, y qué cosas él pensaba, sí, sí. porque tenía el cuero duro, entonces sí, no, sé, sí. no era un tipo que lo, que lo pudiera correr con no, tanta no. facilidad. Pero yo iba a lo siguiente: nosotros éramos acreedores. Argentina, Uruguay también eran acreedores, sí, sí. Inglaterra en determinado momento, ¿sabés qué hizo? Dijo, ah, yo sé que no tengo plata, pero tengo un montón de desechos de guerra, y países como Uruguay y Argentina, pero Uruguay lo sé poco, tan chiquito que lo ve, empezó a comprar eh, eh, material Bélico, militar sí, sí. viejo, camiones usados, todos mm. veíamos los jeep wheelies y todo eso, pero claro. no servían para nada, los tipos no, no nos pagaron con plata. Claro le habrán pagado con plata la comisión del que hizo ese es el, el otro, negocio, ese. no, porque es parte de eso. Este, pero después estaban usando ese tipo de cosas. Yo mientras él hablaba pensaba un ejemplo, no, porque él habló de Europa. Entonces siempre tenemos la, la, la, la idea de que Europa nos critica. Mira lo que hace es que esto que el otro. Pues yo creo que lo que ha pasado hablando de Alemania, por ejemplo, es que los que se han relacionado con nosotros para endeudarnos, son totalmente opuestos a otros alemanes, como por ejemplo lo que sucede en Berlín, donde la el 80% de las viviendas que, este, que están en Berlín se alquilan. Claro. Y el propietario es el Estado alemán. Uh -huh. el, hace un, dos o tres años atrás hubo un plebiscito y salieron a comprar, el Estado alemán en Berlín salió a comprar 3.000 viviendas. Sí. Entonces vos decís... ¿Qué pasa acá? Justo, los eh, hablando de los alemanes, ¿no? y, en, y en Londres lo mismo, cualquier cantidad de casas después de la guerra yo no tenía un mango, entonces construyeron casas para sí, que la sí. gente la alquile hasta el día de hoy o sea, funciona ese sistema. O sea. Es decir, los tipos que hablan con nosotros son justo lo, los más degenerados que ellos tienen. Claro. No, no lo más este, este, estado estado de bienestar sí. que tienen los alemanes en bueno. Berlín, como se vive, o en Londres. Sí, o tienen una política puertas adentro y una política puerta para afuera. Yo fuera. creo que, que, que tenemos hasta. que los tipos te dice no, no aquel que sí. habla de, de que alquilar cosas que son del Estado, no, que aquel no vaya a Argentina, no. Y, y está ahí bueno que expongas este ejemplo porque viene vinculado a la coyuntura de, de la llegada del peronismo al poder. Porque si bien es cierto que el peronismo tuvo esa, esa gran suerte de aprovechar la coyuntura, la decisión política, la, la inteligencia, por supuesto, de hacerlo, también lo hizo en el momento adecuado porque, porque las reglas del mundo estaban cambiando. De hecho, la Segunda Guerra había, Mundial había terminado, Europa, como vos bien decís, había quedado destruida. Destruida. Asia también. Y est eh, los Estados Unidos y Gran Bretaña realizan un acuerdo los dos ganadores de la guerra, falta un tercero que no invitaron, que era el Unión soviético, claro. ¿no es cierto? Dos de los ganadores de la guerra, los dos ganadores capitalistas de la guerra, hacen un acuerdo, el famoso acuerdo Bertrand Goods, que dicen, bueno, para la reconstrucción de Europa vamos a crear un, un banco internacional con tres monedas eh, com, eh, promediadas. La libra esterlina, el dólar estadounidense y el patrón oro a escala global y con eso vamos a crear un Fidel Comiso, un Fondo de Reconstrucción de las Economías Europeas, para que Europa salga de la crisis y parte para frenar el comunismo. Ese acuerdo lo firman en 1944, apenas terminando la guerra en Europa. Un año después, con Estados Unidos que ya ha construido como la única potencia eh, nuclear del globo, y sí, aparte Inglaterra ya estaba, estaba terminada económicamente. Claro, terminada y aparte con un nuevo presidente, un nuevo primer ministro. Mm. Estados Unidos dice, la verdad, todo muy lindo lo que hablamos, la única moneda de es intercambio global va a ser el dólar. Y dice algo más, ninguna moneda de ningún... A ver, todos los bancos centrales del planeta tienen que tener reserva en dólares, que lo fabricamos nosotros. Y nosotros vamos a fabricar tantos dólares como oro tengamos en la reserva del Banco Central. En la época que Estados Unidos tenía una referencia el patrón oro. De, do, de patrón oro contra claro. dólar. Hoy en día no, no es existe. Así. Pero mira qué interesante. Estados Unidos en ese momento le arrancó vía militar, mm. mano militar, mm. la soberanía económica a todas las, las naciones del hemisferio occidental. Todas las naciones del hemisferio occidental... A partir de ese momento, perdieron el control real sobre sus bancos centrales. Porque dejaron de disponer soberanamente cuál es la base de acumulación y su patrón de referencia sobre la emisión cambiaria. Entonces, en ese momento que Argentina haya logrado autonomizarse del problema de la deuda, fue muy importante. Claro. Tan importante fue que cuando se produce el golpe contra el gobierno peronista, la dictadura militar de Pedro Eugenio Aramburo, una de las primeras decisiones económicas que toma, ¿cuál es? Endeudarse. ¿Con quién? Ya no con los británicos. Y el Fondo Monetario Internacional. Con el recientemente creado Fondo Monetario Internacional. Y esto es increíble. Y esto está documentado. Argentina pide un, pide un préstamo al Fondo Monetario Internacional. ¿A qué lo destina ese, el grueso de ese, de ese préstamo recibido? A pagar la deuda que la Marina Argentina tenía con la Marina Británica por las municiones, las bombas incendiarias y el combustible que le habían prestado para el bombardeo del 16 de junio. Vos me estás jodiendo. No. Ese es el origen y está, está documentado. totalmente documentado. La Marina Británica pertrechó Militarmente de combustibles, municiones y bombas incendiarias a los aviones de la Marina de Guerra que bombardearon la Plaza de Mayo el 16 de junio del 55. Y luego que, pienso, se, perdón, que se sí, llevaron la vida de 355 personas, ¿no es cierto? Y luego, luego en el futuro aparece Malvinas y entonces decís: Mi enemigo es el inglés. Y entonces vos decís: ¿qué tan enemigos habrán sentido los, este, los marinos de los ingleses? Veo. Este, y lo digo a propósito, lo digo, lo digo a propósito, porque es todo raro. Inclusive en esa misma guerra, uno yéndose a otro tema no tenía que ver, Medio que se metieron en, en los puertos y medio como que no actuaron. Pero eso es otro a ver, ese es otro otro tema. Por, este. por eso mismo, a ver, eh, por eso mismo, la dictadura de, de Aramburu le entrega al gobierno de Frondizi no solo la banda presidencial, sino un Estado que ya en 1958, que es cuando asume Frondizi tenía una deuda con el FMI de casi mil millones de dólares. Oh, mil millones en esa época era un yunque en la cabeza. Y acá viene el segundo ejemplo. El gobierno de Frondizi otro de los personajes históricos al que se le ha hecho un lifting histórico y político increíble, ¿no? asume, justo es decirlo, en esa situación, ¿no? En una situación de una economía encorsetada por la deuda, con la vigilancia de, de las fuerzas militares, en un mundo en guerra fría, no en una coyuntura fácil, pero después las decisiones políticas que él toma corren por cuenta de él, que fue el responsable. Lo cierto es que es Frondizi el primer presidente argentino que firma un acuerdo con el FMI. Esa Medalla, entre comillas, no se la va a quitar nadie no. Y ahí también se ve Cómo funcionan los acuerdos con el fondo Porque el fondo monetario viene Refinancia la deuda argentina Que Frondizi no había contraído Porque esto hay que decirlo Le había contraído la dictadura militar Y qué le pone el fondo monetario Para patear hacia adelante Los vencimientos de la deuda Condicionamientos Le manda un funcionario de apellido Larkin L -A -R -K -I -N, L-A-R-K-I-N Larkin con un plan, con un pliego de gobierno donde le dice tenemos que hacer esto. Y el gobierno de Frondice, el gobierno radical, con más o con menos convencimiento lo hace. Despide al 15% de los trabajadores públicos del Estado Nacional. Congela los salarios del resto que no los despidió. Nombra ministro de Economía a Álvaro Alzogaray, que privatiza YPF... 1958, Frondizi autor de un libro que se llamaba Nacionalismo y Petróleo, donde decía que el petróleo tenía que ser del Estado, privatiza YPF, privatiza los ferrocarriles, inicia el ferricidio argentino y comienza el nefasto programa de transferencia de la educación, la salud y las policías a las provincias sin recursos. Por eso hoy, en el año 2022, tenemos maestros o enfermeros o hasta policías en Chaco que cobran el 25% de lo que cobran en Neuquén o en Tierra del Fuego. O tenemos maestros en la provincia de Buenos Aires que nos podemos jubilar con 25 años de servicio y 50 años de edad y a menos de 10 kilómetros en la capital federal te jubilás con 60 años de antigüedad y 35 de servicio. Es decir, esa atomización del salario y las condiciones laborales de los trabajadores públicos, esa eh, regionalización de la pobreza del trabajador público, comenzó durante el gobierno de Frondizi como imposición del, del primer acuerdo que el Estado argentino firmó con el, con el Fondo Monetario Internacional. Lo cierto es que ese derrotero, para ir cerrando, va a alcanzar su panacea, vamos a decir así, eh, a mediados de los años 70. Eh, luego de producida la apertura democrática del 73, esa fugaz experiencia de ese, del tercer peronismo con todas sus contradicciones, lo cierto es, y lo justo es decir, que Argentina tenía una economía en un momento de crisis global, ¿Por qué? el peronismo resume su tercer mandato en el año 1973. En ese año, Estados Unidos, que estaba técnicamente quebrado por el sostenimiento de 10 años de la guerra con Vietnam, durante 10 años Estados Unidos destinó el 25% de su PBI a los costos de una guerra que perdió. ¿Cómo lo soluciona eso el gobierno de Richard Nixon? Firma el famoso decreto de inconvertibilidad del dólar que vos decías. A ver, muchachos. Todos los países de Occidente, sus bancos centrales, tienen que reservar dólares. Segunda cosa, los dólares los emito solo yo. Y tercero, no los emito en relación a nada. Los emito y punto. Es decir, empapelo el mundo de patacones verde sin ningún respaldo, exporto la inflación a los otros países y me aseguro que nadie pueda salir de este brete. Claro. Sí, está, estaba pensando en que para que la gente... No, para que la gente entienda, porque yo los lo voy a iluminar. No, nada que ver. Estaba acordándome hace dos años, <coughs> debería traerlo de vuelta acá, Alejandro Braille, que un día explicó el tema del dólar y cómo funciona. En Estados Unidos, nosotros tenemos un solo banco central. Uh -huh. En Estados Unidos hay 13 bancos centrales que corresponden a las primigenias. Colonias, las 13 colonias. A las 13 colonias que se independizaron. Eh, el gobierno de Estados Unidos, hoy en día, eh, ¿quién es el, el presidente? Biden. Biden. Biden, es decir, él no es el dueño de esos no. 13 bancos eh, centrales, ni son sucursales, no, son, pri son privados uh -huh. cada uno de esos 13 bancos centrales. Y si Biden le pide 4 mil millones de dólares que los impriman, los otros le cobran ¿Sí? por eso. Los otros le cobran por eso. Entonces vos tenés que darte cuenta el nivel de, de, de exagerada eh, omnipresencia de los tipos como diciendo, mira, nosotros somos 13. Eh, le, los 13 vamos a empapelar el mundo con dólares. Antes le decíamos que tenía que, cada dólar que había, por cuestiones de la economía clásica, tenía que tener un respaldo, porque si no, este iba a provocar inflación. Minga, dijeron. Ahora, esto que es de papel, igual que el tuyo, nosotros decimos lo que vale y vos culturalmente en las distintas partes del mundo vas a aceptar esto que yo te estoy diciendo y te vas a autoconvencer y te vas a flagelar si intentás romper con esta ley. Recordamos, el dólar no tiene respaldo. Según ellos, a nosotros nos dicen que no podemos imprimir pesos, estos claro. dura, que no podemos imprimir pesos, van a generar inflación. Yo, yo digo, yo soy el presidente, y tengo que pagar costos en pesos, pero aprendo la máquina y te pago todo lo que tengo que pagar. Claro. Si es... Si es eh, el, el dinero originalmente es un bien de cambio. Pero no de acumulación. No de acumulación, es un bien de cambio, punto. Pero ellos rigen todo eso. Si vos entras en cortocircuito, yo lo voy a buscar, Alejandro, voy a buscar el video para que te recuerde... ¿Cómo funciona? El único avance del capitalismo, este tipo cuervo que tenés uh -huh. acá, es que los ingleses eh, in, eh, cuando, desde la época que mandaban, siempre fueron especuladores y de hacer jodas. Los americanos tenían otro perfil que estaba basado en que el, el que el valor del dólar estaba en relación a lo que producían. Uh -huh. o sea, Tuviera una etapa industrial positiva sí. en ese sentido. O sea, producían más el, el dinero, es decir, eso está más congeniado con lo que nosotros quisiéramos. Uh -huh. Luego viene Nixon y tira uh -huh. todo al diablo para hasta el día de hoy. Y hoy en día, vos no te habrás enterado porque Clarín no te lo uh -huh. va a publicar y la Nación tampoco, pero ellos han emitido Miles de millones de dólares en una cantidad astroférica y se la han regalado a tasa cero. Sí, sí, sí, sí. Viene y te dice que. Ah, Cogan, Ah, si sí, usted. si sí, yo tengo una cosa acá y me fue mal en Wall Street porque yo estaba enganchado con la Barring Brothers <risa> y en el 2008 la Baring Brothers se hundió. Entonces, bueno, eh, si yo me caigo, se cae un... ¿Pero cuánto necesita? 5 mil millones de dólares. Tómelo. ¿A cuánto? A tasa cero. Estás a cero, entonces ellos te dicen cosas que no cumplen. Sí. Ahora, uno en la calle no te diría, estás con tu padre, sí. te dice, pero vos sos boludo, sí. te estás haciendo. ¿Por qué lo escuchas tanto? O sos tonto... O oh, estás metido en el negocio. Por eso. Y vos fíjate que. Hasta y, ahí llegué y, Lo pasa que es. Y esto que vos contás, ¿no? Este ¿Cuál? me está arruinando la tarde, y yo por algún lado tengo, tengo que hacer a catarsis. Hagamos terapia, terapia de grupo. <risa> eh, no de grupo económico. Claro. Terapia de grupo. Bueno, de hecho ocurre eso cuando mm. se produce en ese contexto de los años 70, donde Estados Unidos. Eh, Decide ser el dueño del mundo o romperlo que, que es lo que hace Nixon en términos económicos Lo que está intentando, lo ahora. Que está intentando ahora El mm. mundo es mío o lo rompo o Lo rompo. Eh, o sea, ya no es, no es ni siquiera una potencia hegemónica Con, con, lo de, eh, con, con aspiraciones de liderazgo global Es una potencia económica, una potencia en decadencia Que quiere tener al mundo de Ren ¿no? En esta etapa Y eso es consecuencia del gobierno de Nixon Y de esta decisión demencial Que le, impu le impuso a todo Occidente lo cierto es que cuando llega el gobierno, el tercer gobierno de Perón, en el medio de ese marco muy complejo y del alza internacional del precio del, del petróleo, como todo el mundo de sabemos, acuerdo. ¿por qué? Porque los países productores de petróleo se reunieron y dijeron, bueno, hay pocos países en el mundo que exportan petróleo, nos ponemos de acuerdo entre nosotros para fijar un precio, no compitamos entre nosotros, unámonos. Esto golpeó la economía norteamericana, golpeó la economía europea, golpeó la economía japonesa. Y produjo esa, esa demencial decisión de Nixon de liberar la emisión monetaria del dólar. Lo cierto es que Argentina, para el final, el abrupto final del gobierno del tercer gobierno peronista, estamos a un día del aniversario del golpe, no sí, sí. el gobierno peronista no terminó eh, como debía terminar, fue desalojado del poder por una dictadura sangrienta, la deuda argentina, Prácticamente era de 7 mil millones de dólares. 6.890, redondeamos, 7 mil millones de dólares. La dictadura genocida, tras 7 años. Eh, la multiplicó por 5, más o menos. 45 mil millones de dólares redondos. Mm. Pero acá hay un tema interesante, y esto ¿Y es, qué, y, es lo que me gustaría hacer, del menos de mi parte. ¿Qué, cómo, ¿Cómo la multiplicó tantas veces en apenas 7 años de gestión? ¿Habrá habido actos de corrupción? Sin duda. Mm. ¿Se refinanciaron pagos de deuda? Correcto. ¿Se subsidiaban importaciones de las grandes empresas locales y se les pagaba tasas diferenciales de ganancia? Sin duda. ¿Se permitió la fuga a través de la especulación financiera en una época donde ya estaba transnacionalizada la bicicleta? Sin duda. Pero aparte hubo otra cosa. Cuando el modelo económico de la dictadura, de la famosa tablita de... Uh, devaluatoria de, de Martínez de Hoz, del aluvión importador que favoreció la dictadura que quebró la industria nacional, luego de la derrota militar en Malvinas, la dictadura militar en plena descomposición y retirada, nombra como presidente del Banco Central a un personaje muy conocido por todos nosotros, sí. Domingo Felipe Caballo. ¿Qué, ¿Qué hace Domingo Felipe Caballo? Realiza una reunión en el Banco Central con las empresas más importantes de ese momento de la Argentina. Asindar, que es Techín, Pablo Roca, el hombre más rico de la Argentina. El Grupo Sebel, Franco Macri. Franco Macri. Bueno, el papá del, del expresidente. El Banco Francés y el Banco Galicia, que ya no existen, pero los dueños eh, sí, están, son europeos. Molinos Río de la Plata, la principal exportadora de oleaginosas y de harinas del continente. Bunge y productor de alimentos. Ledesma, la familia Blaquier. Loma Negra, cemento. Cemento y materiales de la construcción. Fortabat. Los grupos económicos es un maquillaje para no decir nombre y apellido de los dueños. Mm. Los trabajadores tenemos la obligación de conocer la cara, el nombre y el apellido de nuestros explotadores. Mm. Porque si no corremos el riesgo de repetir los que nos pasó en el 2015, donde hambreados votamos hambreadores. Mm. Esos grupos económicos que habían contraído deudas con sus casas matrices o con bancos extranjeros o con el Club de París o con organismos de crédito multinacional, eh, multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, etc. lograron que el Estado argentino con la sola firma de caballo estatice la deuda de los privados. Casi 11 mil millones de dólares de todos esos grupos económicos concentrados que siguen existiendo. Los tipos dijeron, la gente de Morris está forrada en plata. Que la dice, paguen ellos. Que la paguen los de Morris, que tienen un montón de guita. O allá los de González Catanzi, esa gente que tiene, tiene plata, pueden claro, pagar. Los de Las Breñas en Chaco, claro, los de Caleta Olivia. Claro, claro si nosotros que somos el, el, la esencia de la nación, los que producimos, los que mantenemos, la familia, la, la propiedad, y lo tenemos a Dios ahí y arriba. A, y, acá tenemos ah, un, y acá tenemos un tema, que, que, que es lo más importante. La deuda externa, en los países con nuestra estructura económica, social y productiva, son el modo de disciplinamiento del imperialismo sí. norteamericano y al mismo tiempo es la fórmula de acumular de manera privada ganancias y socializar pérdida de los grupos económicos. Claro. Es decir, que la deuda externa que Argentina enfrentó durante el gobierno de Alfonsín, encaró de una manera bastante exitosa durante el gobierno de Kirchner, retrocedimos 80 casilleros, donde el gobierno de casualmente uno de los herederos de estos vaciadores cereales y que ahora estamos abordando de esta manera que veremos a dónde nos conduce, es en realidad la demostración palmaria de que ese gran mito construido de la burguesía nacional no existe, los países como lo nuestro lamentablemente nuestros grupos económicos están en manos de hombres y de mujeres, principalmente de hombres, pero también de sí, mujeres sí. que entienden a la Argentina, como vos siempre le planteas como una central de negocios como un coto de casa claro. personal donde los que estamos aquí nuestra única función es trabajar, producir y consumir poco, porque el mercado seductor está afuera y pagar los platos rotos Ajá. de lo desaguisado económico que hacen ellos y además aceptar Aceptar que vos esta es tu tierra y, y produjiste un kilo de, de trigo eh, Y decís, bueno, se supone que vas como si fueras un antiguo egipcio con tu tacita Y <ríe> te dicen, y, no, ¿cómo, ¿y qué la vas a pagar? No, pero si la cosechamos acá, le voy a pagar en peso No, afuera vale <ríe> un 45% más claro. Y si no pagas eso, entonces te bajan eso Y dices, pues tenemos la maldición de que producimos lo mismo que vendemos <ríe> Claro entonces te lo repiten como un mantra para que vos estés convencido de eso. ¿Entendés? Entonces, es un aquí vemos que. Y, est y esta situación de que los grupos económicos transfieren la deuda de privado nos manda a la segunda observación, que me di parte va a ser la última. A ver, siempre se plantea, sobre todo con los apologistas del acuerdo a cualquier precio con los organismos de créditos internacionales, que las deudas son soberanas. Porque hay una continuidad política del Estado. Bueno, Argentina contrajo una deuda, no importa que fuera la dictadura, la tenemos que pagar nosotros. Aceptemos el principio de continuidad jurídica del Estado. O sea que el Estado es una continuidad histórica y jurídica a lo largo del tiempo. Fue este Estado el que contrajo la deuda, es este Estado el que la tiene que pagar. Aceptémoslo. ¿Fue este Estado el que le regaló 11.500 millones de dólares al grupo económico? Bueno, que este Estado lo recupere entonces. O sea, está bien cuando el Estado aparece para licuarle la deuda a los privados multimillonarios. Ahora, si ese mismo Estado dice, bueno, muchachos, una vez le perdonamos, ahora hay que devolverla, es un ataque a la empresa y al clima de negocio, falta de seguridad jurídica. Entonces, lo que desnuda este breve recorrido histórico, y no para hacer una depresión final, porque de hecho nos clavamos eh, con el recupero democrático, de detenemos, nos detenemos ahí, es entender que el problema de la deuda, en los países como el nuestro, no es un problema de técnicos económicos que nos abruman con siglas extrañas y números estratosféricos en la tele. Es un problema político y es un problema de clase son los grupos dominantes que construyen, construyen sus tasas pornográficamente altas de ganancias sobre las espaldas de los trabajadores, saqueando nuestro bolsillo en la góndola del supermercado o poniendo en nuestro bolsillo las deudas de ellos. Eso es lo que estábamos discutiendo desde el comienzo del siglo XX y es lo que estamos discutiendo ahora. En el fondo, la discusión es... Si más de un siglo y medio después, la terrorífica frase de Nicolás Avellaneda que el Estado argentino <risa> pagará la deuda sobre el hambre y la sed del pueblo argentino será un recuerdo o una profecía. ¿Será un recuerdo o será una, una profecía? Mientras él hablaba yo pensaba en Atahualpa Yupanqui, la frase esa que él luego dijo que no era de él que las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas a nosotros nos pasan cosas que les han pasado a todos los pueblos en el mundo eh, pero los pueblos siempre tienen que resolver las cosas hacia adentro no pueden resolver hacia afuera hacia afuera yo estoy de acuerdo plenamente en que el Estado se tiene que hacer cargo el problema que nosotros tenemos es que no, es decir vos mirás a los vecinos y decir, lo que yo te debo te lo, te lo pago, cierro la puerta me doy vuelta y los agarro y digo, ¿quién fue? Y arreglo las cosas acá entre nosotros. Nosotros, así nació la República en Francia. Ustedes, ¿de qué se creen? Que era por una cuestión de que la gente este, eh, estaba intelectual, estaban muertos de hambre, había deuda interna, el rey también hacía desastres, se endeudaba, ganaba plata, hacía cualquier cosa, y los parisinos con el hambre y la caca de los barrios hasta los tobillos, dijeron no doy más. Lo mismo pasó en toda Europa, lo mismo pasó en toda Europa y ha pasado por todos lados, siempre hay una cuestión de deuda interna, siempre hay una cuestión de, de clases sociales que los europeos más o menos los han atajado, uh -huh. los estadounidenses no, porque yo siempre digo que nosotros somos nos miramos en el espejo americano y nos pasa lo mismo, cuando uno habla del gobierno americano tiene que separar que el gobierno americano no tiene el poder que tienen las familias poderosas de Estados Unidos, que ellos son los que sojuzgan al resto del planeta. Acá pasa lo mismo, acá parece como si nosotros tuviéramos un Estado y aparte hay un grupo de familias que son dueñas que... ¿Le llamarán Argentina a ellos? A eso, no sé, no estoy seguro. El lugar donde vivís, le deben decir. Este, Pero eh, yo creo yo creo que uno de, los, de nuestros problemas es que no nos miramos para adentro en la cuestión interna, no no que nos miremos estrospectivamente un libro de autoayuda, no. Vos decís, sí, tenés razón, está la firma nuestra, la vamos a par de alguna forma, después vemos. Este, Pero tenés que mirar para adentro, decía sí, hermano. Yo me acuerdo, a la salida de la dictadura y comienzo de la democracia, yo me había ido a trabajar al sur. Estaba trabajando eh, en un lugar, que no voy a decir el nombre, no sea cosa que me coma un juicio, pero descubro que ellos habían comprado un aparato médico que había costado un millón y medio de dólares, no lo habían pagado, o sea, mi patrona, mi ex patrona, no lo había pagado y estaba incorporado en deuda pública. Entonces, cuando vos lo ves el aparato, pues yo estaba parado ahí, estaba, yo no podía usarlo porque todavía no no no no no, no tenía el nivel suficiente. Un aparato tecnológico especial. Y vos te encontrás con gente que conoce, si habían dos o tres más, eso en Chipoletti, provincia de Río Negro. O sea, yo conocí a una persona que firmó ella con su, con su, con su marido y, este, y no, no lo pagó. Compró aparatología, no la pagó y la pagó en todos los argentinos. Y vos decís, pero... Va a haber alguna generación que no le va a gustar mucho esto y que se va a cansar. Como pasa en Colombia, como pasa en Chile, ojalá no pasen tantas décadas como en Colombia. Este, pero el tema de la deuda es un, es un tema este, que nos toca la fibra de todo. Nos toca la fibra de, de, de todo lo que nos pasa todos los días. Yo les digo una cosa. Eh, obvio no podés estar hablando de esto todo el día Porque te, la cabeza se te pudre mm. este, Vas a vivir mal Te vas a infartar y demás Pero por lo menos Si tenés un sentimiento Que aprendiste De que te están tocando la cola Guardate ese sentimiento Y no te lo olvides Después sí, anda, prende la tele este, Mirá lo, los partidos, el clásico Todo lo que vos quieras Pero si vos fuiste consciente de que si me parece que me están jodiendo una y otra vez, no, hacia afuera, decir yo no voy a pagar un carajo, no, no, no, no vos vas y pagas, yo cierro la puerta, si yo fuera el presidente, yo cierro la puerta de la Argentina, miro para adentro y te digo, vos, vos y vos y vos y vos, en cana, directamente en cana, claro, si haces eso, después no tenés los votos que necesitas eh, un gusto como no, siempre. No, por favor, la próxima vez vendremos con mejores noticias. No, pero la mejor noticia va a ser cuando nosotros podamos evolucionar y salir sí, de es esta es. situación. Esa va a ser la, la, la mejor Re noticia. Recordar, y estamos en el mes de la memoria, en la semana claro. de la memoria, es una buena noticia, porque el olvido es el blanqueo de los victimarios, ¿no? Claro. El olvido es la victoria de los, victim los victimarios. Mañana eh, un montón de personas nos vamos a, a movilizar. Entre otras cosas a decir, no olvidamos Claro, además eh, el, el tema de los desaparecidos Y todo lo que fue la, la, la violencia y la oscuridad En la que nos metieron Era por cuestiones económicas Era por cuestiones económicas Los tipos se querían este, hacer Para ellos de la Argentina Y entonces si iban a tener gente Que andaba pensando medio raro le iban a ir a buscar a sus casas En todos lados eso ha sido así, ¿qué le va a hacer? Es la, es la historia, es decir, no escucharla, es decir, no va a producir mágicamente que desaparezca lo que sucedió, ni que vaya, ni que las cosas que probablemente se vuelvan a repetir no pasen, uh -huh. te aviso, porque de repente pensás, sí, es lógico, y estás en tu derecho, mejor pensar. Gente, nos vemos la, la semana, la semana que viene, eh, recorriendo este territorio que es la historia, lo vamos escarbando, vamos sacando. Somos un país grande que merece tener un destino grande uh -huh. y mejor para todos y para todas. Y este, y eh, estamos mostrando hechos que contradicen eso, uh -huh. lamentablemente. Nos vemos, gente, hasta luego, chao.